Texto extraído del libro Las Memorias de Mama Blanca, de la escritora Teresa de la Parra. Mama Blanca, quien me legó al morir suaves recuerdos y unos 500 pliegos de papel de hilo surcados por su fina y temblorosa letra inglesa, no tenía mayor parentesco conmigo. Escritos hacia el final de su vida, aquellos pliegos que conservo con ternura, tienen la santa sencillez monótona que preside las horas en la existencia doméstica, y al igual de un libro rústico y voluminoso, se hallan unidos por el lomo con un estrecho cordón de seda cuyo color tanto el tiempo como el roce de mis manos sobre las huellas de las manos ausentes han desteñido ya a falta de todo parentesco uníanme estrechamente a mama blanca misteriosas afinidades espirituales aquellas que en el comercio de las almas tejen la trama más o menos duradera de la simpatía la amistad o el amor que son distintos grados dentro del mismo placer supremo de comprenderse su nombre Mama blanca era el favor de mis labios extraños la expresión que mejor convenía a su vejez y generosa y sonriente. Se lo había dado al romper a hablar el mayor de sus nietos. Como los niños y el pueblo, por su ignorancia o desdén de las abstracciones, poseen la ciencia de acordar las cosas con la vida, saben animar de sentido las palabras y son los únicos capaces de reformar el idioma. El nombre que describía a un tiempo la blancura del cabello y la indulgencia del alma fue con hundiendo alrededor con tal naturalidad que Mamá Blanca acabaron diciendo personas de toda edad, sexo y condición, pues que no era nada extraño el que al llegar a la puerta una pobre con su cesta de medrugos o un vendedor ambulante con su caja de quincalla, luego de llamar, toc, toc, y de anunciar asomado al patio la cabeza, gente de paz, preguntasen familiarmente a la vieja sirviente que llegaba a atender si se podía hablar un momento con la señora Mamá Blanca aquella puerta que casi siempre entornada parecía sonreír a la calle desde el fondo del zaguán. Fue un constante reflejo de su trato hospitalario, una muestra natural de su amor los humildes y un amable vestigio de edad fraternal, sin timbres ni llave inglesa. Fue también la causa o circunstancia de donde arrancó nuestro mutuo gran afecto. Conocí a Mama Blanca mucho tiempo antes de su muerte, cuando ella no tenía aún 70 años ni yo 12. Trabamos amistad, como ocurre en los cuentos, preguntándonos los nombres desde lejos, amortiguada las voces por el rumor del agua que cantaba y se reía al caer sobre el follaje. Iba yo jugueteando por el barrio y de pronto, como si me viniese la idea a en una casa silenciosa y vieja, penetré en el zaguán, empujé la puerta tosca del aldabón y barrotes de madera, pasé la cabeza por entre las dos hojas y me di contemplar los cuadros, las mecedoras, los objetos y en el centro del patio un corro de macetas. Con helechos y novios que subidos al brocal de la pila estremecían en contento azotados por la lluvia de un humilde surtidor de hierro. Espero que os haya invitado a continuar la historia.